Que la pegó completa. Déjame tenía, terminar. tenía mucho para producir El gran pares. ausente, ¿cuál fue? Anthony Santos. Sí. Y Teodoro Reyes también debió estar ahí. No, Teodoro dice es que no le dieron visa. No, no, pero Teodoro... la qué le visa? Los Heires, oye, son malos. Teodoro estaba tocando hace poco en ¿no? Nueva York, señor. Yo creo que. Tú sabes que eso le dan visa a por Teodoro vive que en Estados Unidos. ¿Quién? Teodoro vive en Estados Unidos. Ah, pues tiene residencia. Sí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es los heires. Sí. Pero el gran ausente fue Anthony Santos, ni Teodoro Reyes sino Anthony Santos fue el grande no porque estaba Luis Vargas ahí no quiso no pero eso no porque lo juntó los, los, yo. los cuatro pero se dice que tenía compromiso a Anthony porque Santos una fiesta. pero de verdad que se lo perdió Anthony Santos mal por Anthony Santos se comió lo moco a Anthony Santos porque esa plataforma ese escenario nunca oye esto bien nunca en la vida de Anthony Santos se va a topar con ese escenario de 80 mil personas creo que ya hay dos escenarios que él lo ha hecho Romeo es ese y el Yankee Stadium Todavía no existe un dominicano que ha hecho ideal. Y Romero hizo Antonio dos veces Santos que no aprovechó ese escenario para presentarse ahí ante más de 80 mil sí, personas. Sí, pero Roberto, tú, tú no puedes. Yo voy a ponerme del lado de los guaguaguas de los barrios, de los barrio, lo que beben Ah, Romo. Porque tú estás frustrado. De los que beben Romo. Tú estás frustrado con me los guaguaguas y los popos. Me voy con ese lado. Ellos dicen que Anthony Santos no necesita eso. No, no, nada de eso. Porque no Anthony Santos es más grande. Según, no estoy diciéndolo yo. Lo dicen, que se la retire. gente de los barrios y eso, y eso. Que se retire. ¿Y por qué todavía no ha hecho el Olímpico solo? Pero que en un futuro puede ser. Sí, ¿Y por, por qué no lo ha hecho? ¿Pero el futuro? Alfa lo hizo... Eh, eh, pero nadie cobra más caro que Anthony Santos y tú lo ¿No sabes. Es, oye, no es que cobrar más caro. Ah. Oye, óyeme, yo te dije a ti, una cosa es taquilla y fiesta, donde tú llevas mil personas y otra cosa es un concierto. Pero, que Rome, pero Anthony Santos... Una pregunta, y Romeo fue al concierto de Anthony Santos hace poco, ahí en no el palia es que, óigame, es, que, ah, es que, óigame... Ah, es que yo te quiero agarrar. Ah, es que yo no le si para. Si tú no me apoyas, Oye, yo que, no te y, puedo apoyar. ¿Y él lo invitó? Que tú sepas que no. ¿Y tú, ah. tú sabes ah. si se lo invitó o no? Ah, pues, ¿y él lo invitó para ir a Putopía? Estaban todos los bachateros, lo más lógico... Ah, por lo, lo más que lógico que ¿Qué? Anthony Santos... ¿A quién más invitó a Anthony Santos? Pero que Anthony Santos pudo ver... Anthony ...invitado Santos, a Romeo para ajá. el concierto que tuvo hace poco en el Nueva York. ¿Tú ajá. sabes qué? Vendió, a todo. No, no, es que Óyeme. Ahora, Antonio Santos. ¿Romeo no estuvo ahí? Ahora, Anthony Santos que va a un concierto y que meta 50 mil gente en un estadio. Sí, pero mi amor, si tú me invitas para lo tuyo. Ajá, pero. Y que yo no voy. Es y que tú, tú, no sabes, se tú no tú no sabes si lo invitaron? ¿Tú crees que Antonio Santos no había invitado a Romeo Santos pa', para ayudar no a la pala? No sé. ¿En Nueva York? No sé. tal no no se rumoró eso que iba ahí. Bueno, pero es eh, una cosa que se rumoró, otra cosa que lo invitaron. Ah, es lo mismo. Entonces, ¿tú es? si tú no me apoyas. Ahora, yo te garantizo más fácil que Romeo lo invitó a él. Eh, Emma, que él invitaba a Romeo. Lo digo yo. Romeo, Anthony Santos no fue... Óyeme, al concierto de Romeo óyeme, porque Romeo no fue al de él. No. Es por eso. Anthony Santos es un arrogante. Lo dije yo. Oye, Anthony Santos es un arrogante. Pero y ¿por, qué? ¿Por qué no fue al concierto? Déjame eh? decirte, porque Anthony Santos, oye esto, Anthony Santos no tiene la humildad que tiene Romeo Santos, que lo reconoce públicamente que ese es su papá, que esa es su inspiración, que él lo esperaba. A las, Porque no fue la un biblioteca. concierto. No, un concierto no. ¿Porque sí, no fue un concierto? No, no. Te estoy diciendo que. Anthony, San... Anthony Santos siempre apoyaba. Pero Escucha, hijo mío. ¿Eh? Te estoy diciendo estoy que Anthony, con Anthony, Anthony Santos. Romeo. No. Anthony Romeo siempre ha sido humilde Ajá. en el aspecto del tema de Anthony Santos. Siempre ha reconocido sí, que Antonio Santos es su papá. Entonces, ¿qué sucede? Si Anthony Santos no fue a hacer concierto, que no se, se lo invitara. Pero ahí el gran ausente fue Anthony Santos en el NetLife. Está bien. ¿Dónde, óyeme? Va ausente. Pero también tú tienes que entender que tal vez Anthony Santos invitó a Romeo al concierto que tuvo hace poco en Nueva York. Mira, y Romeo no pa fue. para concluir Entonces, ese concierto, igual. oye, eh, para concluirte.